Haga justicia, nada más. Sí, sí claro, claro. ¿Qué lleva con quién? Con un hombre, no sé quién. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó Yo recuerdo que me agarraron ahí, así, la mano de por aquí, por este lado, y me traían nada más. De ahí ya yo estaba bañada en sangre y de todo no veía nada. Para el centro médico. A consulta. ¿Entonces era maestra? ¿Qué tiempo te Soy maestra, porque ese título solo Dios me lo va a quitar quizá Soy maestra jubilada. 49 años duré yo en el magisterio. 46 en nombrada y 3... porque qué se debe hacer su caso? ¿Qué por qué? Porque tenemos que terminar con esta delincuencia. Yo no tengo miedo, no, jamás, porque muchos le pasan los casos en la calle y se quedan callados por miedo a la delincuencia y entonces le estamos dando más fuerza a la delincuencia, hay que agarrarlo, hay que atacarlo.